para pedirle la historia médica a una clínica, qué sé yo, alguna cosa así, nunca se usó para pedirle una entrevista a un periodista. Entonces tuvimos que eh, plantear la inconstitucionalidad del hecho de que las medidas preliminares no se pudieran apelar, porque según este, el, el, la legislación interamericana este, de derechos humanos, todas personas tienen derecho a apelar, porque acá, eh, eh, de vuelta, ya si, si tengo que entregar mis grabaciones, imagínate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 Es eh, perfecto. Un, bueno, un, un, Ploto, queríamos que este... Muy, muchas gracias Meteori, sí. muchas gracias a Pablo Frizan sí bomba, Pablo Frizan, vayan estos aplausos sí. porque ahí hay laburos de hace ya bastante, ¿eh? que viene haciendo justo que se está tomando las vacaciones, mirá cómo, cómo abrochó casi su partida, eh. Muy merecido el descanso, don Frizan uh -huh. ¿eh? a partir de esta nota también. Sí, <ríe> sí, por supuesto.